y si yo necesito corregir cualquier cosa, toco y siempre voy a soltar, siempre soltar. Para que ellos se sientan más tranquilos, yo les estoy transmitiendo confianza y ellos van a caminar mucho mejor. Bueno, y la verdad que esto es de las cosas más importantes porque esto lo que hace es de que uno tenga una buena relación con el perro y la verdad de que hace que el paseo sea agradable y no esté uno incómodo con tanta esa tensión que hay entre el perro y el amo. Exactamente, fundamental eso y acá se transmiten muchas cosas, ¿cierto? Laika, Laika.